años fue, fue difícil el, el señalamiento el morbo de la sociedad hacia si fui o no fui el criminal que, que presentaron la aceptación de la sociedad pues fue un poco cautelosa no me hacían sentir tampoco que era inocente pero tampoco eh, que era culpable estaba ese como ese miedo a acercarse a a estar convivir con, con, conmigo y incluso con mi familia. Que la tortura existe y en números muy elevados. No esperar a que nos pase un caso cercano como me pasó a mí para creer en eso. Preparémonos para poder defendernos. Desgraciadamente vivimos en un país que no estamos excepto de nada. Toda la historia que yo pasé la puede pasar cualquier persona y no, no hay que esperar cuando que pase eso para poder eh, aprender. Y eso me motiva más a seguir luchando ¿no? por los jóvenes, por mis hijos. Mi intención es intentar hacer, dejarles un, un mejor país donde puedan vivir a gusto, sin miedo, donde no se les violenten sus derechos, donde no le tengan miedo a, la, a, la, a las autoridades que son las encargadas de protegernos.